desde marzo con las mismas medidas y no hemos tenido ningún tipo de resultado favorable que controle esta eh, pandemia. Por lo tanto, yo creo yo creo que las nuevas autoridades ya hoy vi que han, y van a iniciar su plan eh, eh, estratégico para, para minimizar lo, los efectos en de el la, día, la pandemia. En el día de hoy se dio... en el día de hoy, señor, sí, día eh, de hoy ya... Van con un plan. Las, las medidas eh, de, que va a tomar, que ya tiene diseñada este nuevo gobierno que se ha instalado, se van a conocer hoy. Esas medidas que se van a tomar, se espera que sean, que sean drásticas, se van a anunciar por la vicepresidenta Raquel Peña, quien es encargado, quien va a coordinar los trabajos anti-COVID en la República Dominicana. Entonces, eso es lo que queremos decir. Esos esas, eh, resultados, esos. Esa disminución tan drástica de los contagios no es real. Es real por la cantidad de pruebas que se han hecho, pero no es la realidad en las clínicas, no es la realidad en los hospitales, no es la realidad en, el, en todo el medio que nos envolvemos. El, la pandemia está en su más alto nivel. La pandemia está ahora mismo. Eh, que no vemos forma de que se controle porque ya hemos pasado cinco meses haciendo lo mismo y los resultados, miren cómo están. Por eso hay un dijo, no sé si fue Albert Einstein, que tú no puedes tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si tenemos resultados idénticos, tenemos que cambiar la forma de enfrentar esta pandemia. Bueno, así es. Dos cosas. Lo primero es que ya tenemos nosotros en la provincia de Duarte eh, una nueva gobernadora y será la representante del Poder Ejecutivo aquí en la provincia de Duarte y ella es Xiomara Cortés, quien ya en el día de ayer pues, fue juramentada eh, por el presidente Luis Abinader, conjuntamente con los demás eh, 30 eh, gobernadoras que recuerden ustedes que Luis Abinader prometió que las gobernadoras provinciales iban a ser todas mujeres, y así mismo fue. En el día de ayer, 31 mujeres fueron convocadas por Luis Abinader al Palacio Nacional y fueron, pues, eh, fue tomados su juramento en el Palacio Nacional. Se espera que en el día de hoy, pues, llegue a San Francisco de Margarita alguna comisión del Ministerio de Interior y Policía para tomar posesión. En la gobernación, Siomara Cortés, que es una eh, señora abogada, tal vez dirían muchos, bueno, es eh, muy reconocida porque usted no la ha visto en, ¿verdad? en los medios, por una eh, señora, reitero, abogada, muy. la conozco y puedo dar testimonio que es una, una muy honesta y tal vez la mejor selección en este momento que pudo haber hecho Luis Villadel pues, con una gente del medio, de manera que eso podría garantizar que doña Xiomara o la licenciada Xiomara Cortés pueda hacer una labor de representación del Poder Ejecutivo como espera la provincia. Un saludo para Xiomara Cortés. Desde aquí le auguramos todo el éxito al frente de la gobernación provincial de Duarte. En otro sentido, mi comentario va dirigido al presidente, recién instalado, el presidente Luis Abinader, y es con respecto a que yo entiendo que Luis Abinader no puede o no debe dar nuestra debilidad, debilidad como presidente de la República sobre todo lo que es la estructuración de su gobierno de ese gabinete que todo el mundo ha tenido que felicitarlo y parte de las grandes expectativas que ha creado es eh, de las personas que él se ha hecho eh, acompañar para que lo guíen y lo acompañen durante estos próximos cuatro años que le tocará y tendrá la responsabilidad de guiar los destinos de de este país. Cuando hablo que el presidente no debe ni puede dar muestra de debilidad, me refiero a dos casos en particular. Por ejemplo, todavía Sergio Romero y Habib, un presidente, no se ha designado quien va a dirigir la corporación de acueducto y alcantarillado de Santiago Corazán. Bueno, eh, apenas tiene el gobierno tres días, pero no es esa la razón por la que yo quiero oír mi comentario. No se ha nombrado el director de Corazán en Santiago por la sencilla razón de que ahora se comenta, tengo la información, de que hay una fricción entre quiénes, quién podría dirigir a Corazán en Santiago y se debe a que la, presidenta, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, tiene sus candidatos y el ex senador de Puerto Plata, presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza también tiene sus candidatos. Y esto ha dificultado que el presidente Luis Abinader haya tomado la decisión de quién va a dirigir a Corazán. Yo creo, eh, desde mi punto de vista, la humilde forma de ver las cosas es una muestra de ser así, de debilidad del presidente. Porque él es el presidente y no puede eh, permitir que situaciones como esta le hagan ruido. Yo creo que el presidente debe decidir él quién va a dirigir a Corazán y Santiago de una vez y por todas, sin tener que ni, ni siquiera que este tipo de comentarios pudieran salir a la luz pública, para evitar esto que yo estoy diciendo, que eso puede ser una muestra de debilidad por parte del presidente de la República, Luis Abinader Y la segunda debilidad, eh, de ser así, reitero, es la del ministro de Educación Superior, que es eh, Franklin García Fermín, es rector. ex rector de la UAS. También se comentaba que esa posición la pidió eh, Franklin. La presionó la presionó, la presionó, la presionó. Sí, para la presionó de y que si no se era, era designado ministro de educación superior Presionó o, bajo amenaza. podría ser el primer, eh, la primera persona que lo pudiera hacer la oposición al interno del PRM porque también habían otras personas o el presidente tenía otro para esa posición, pero producto de la, pres la, de la presión incoada por el señor Franklin García Fermín, pues esto prácticamente obligó a que el presidente lo designara en educación superior. De manera que estas dos, eh, estas dos eh, eh, situaciones que han salido a la luz pública, yo creo que pudiera ser una muestra de debilidad del presidente Luis Abinader que no debe permitir dejarse presionar de nadie porque el presidente es él, y estas esta expectativas que se ha creado en función de la estructura que él ha creado para dirigir los destinos de este país, que todo el mundo, Aparte del 54% que votó por el PRL, el otro 46% también eh, se ha visto en el deber de aplaudir esta licitaciones. Entonces, creo que como cosa sencilla no puede dar muestra de debilidad el presidente de todos los dominicanos, que es Luis Abinader. Reitero, de ser así, los comentarios que eh, andan en los corridillos, yo entiendo que no debe permitir... ...este tipo de situaciones... ...así que ese es nuestro comentario... ...con respecto al presidente... ...y a la debilidad... ...que ante estas dos situaciones... ...ha mostrado Luis Abinader. ...vamos Mira, a Sergio Romero... Yo creo que ah. Víctor... Hay que, ...hay que decirle... ...que el PRD... ...el PRM está en el poder... ...pero el presidente es él... ...y, eh, y eso... Eh, ...lamentablemente... ...él tiene que tomar medidas... ...que va a ser... ...ben visto sus propios compañeros pero eh, no puede eh, tener personas que lo presionen ni tampoco eh, ha, haga ningún acto de indelicadeza por presión. O sea que yo creo que es, ese temita y el asunto de los puestos familiares son las dos cosas que no podemos venir ahora a tapar el sol con un dedo y saber que eso no está bien. Eso no está bien y eso no está bien.